¿Qué pasa con ¡Compitruenas! ¡Con Bienvenidos a Pokémon Let's Go, Loke Y bienvenidos al capítulo número... ¿26? ¿27? <risa> Estoy grabando unos cuantos capítulos, chicos Porque me voy de viaje y quiero tener capítulos varios días Y no sé en qué capítulo vamos, ¿vale? <risa> Perdonadme Entonces, eh, lo que... ¿What? <risa> ¿Qué? ¿Un Lapras por el suelo? ¿Pero esto qué es? <risa> Gracias Lapras, me hubiera gustado que fueras primer Pokémon de ruta, pero no es el caso A ver, hoy vamos a ir a por Koga, oh, madre mía, ¿qué pasa con los Pokémon Hoy vamos a ir a por Koga, que está en, en, en Ciudad Fucsia No creo que nos dé tiempo a, a, a conseguir vencerle, a llegar hasta él Habrá súbditos, habrá cositas que hacer antes Pero sí nos va a dar tiempo a capturar Pokémon nuevo Así que vamos a, a ir avanzando hacia abajo, hacia Ciudad Fucsia hay una ruta antes, si no recuerdo mal, y no sé si es necesario surf, me parece que no, porque creo que hay como una hierba, ¿no? O sea, no sé si esa hierba que hay a la izquierda de Ciudad Fucsia es Ciudad Fucsia o es, eh, ué, paso de combatir, no quiero nada que no sea obligatorio, no quiero meterme en líos. A ver, bajamos, y aquí es ruta nueva, ¿no? Sí, ruta 18, de acuerdo. Aquí podemos capturar, la parte mala es que esto es surf, y lo que no sé si aquí a la derecha es ya ciudad fucsia o también ruta 18 Vamos a comprobarlo chicos Pasamos a la siguiente zona Y creo que está justo aquí Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta seguro Pero lo que quiero saber es si es ruta 18 o no Primer Pokémon Un Bellsprout Un fucking Bellsprout Vale, espérate, quitamos a este Un Bellsprout, tío Un Bellsprout un Venomoth, prefería un Venomoth, desde luego Bueno, Bellsprout Bellsprout Belsprout Belsprout, no Shiny Esta es la parte mala, como siempre Es que los Shinies no se estilan mucho en este juego Y, a ver, apuntamos Vamos Belsprout, no me toques la, la moral Ay, que te lo llevas, ese genialítico Lo bueno es que es fácil de capturar Al fin y al cabo, es un Bellsprout ¿vale? Ahí está, uno, dos, tres, y no Belsprout, hermano Hermano Genialítico, vamos allá Pensaba que no era un excelente, la verdad, uno Dos, tres. Y no, tío. Pero Bellsprout, hermano. ¿Qué haces con tu vida? Ahora sí, excelente. Excelentísimo, claro que sí. Dime que sí. Dime que sí. Uno, dos, tres. Ahora sí, atrapadísimo este Bellsprout. Vamos a ver qué tipo es. Y vamos a ver eh, qué ataques tiene. Pero vamos, eh, es un Bellsprout. Pff, mala pinta, mala pinta. Hola, señor Bellsprout. Tierra lucha. ¡Wow! Buena combinación. Prefiere lugares cálidos y húmedos. Atrapa Pokémon Insectos con sus lianas para devorar, devorarlos. Ok. Pues se mandaba al PC. No puedo poner mote porque los capítulos anteriores eh, no, no, no, no los he publicado, los he grabado, pero no los he publicado. Ya podremos mote cuando vuelva de vacaciones, ¿vale? Ya al Jigglypuff de ayer no le pusimos mote. Eh, y a, y al, pobre, al pobre Bellsprout, pues no le vamos a poner mote tampoco. A ver, datitos, enséñame, Bellsprout. ¿Qué, qué ataques tienes? Fuerza Bruta, ojo, ojo que es más interesante bajo ataques físicos, potencial ataque especial Fuck, esto jode, porque claro, Fuerza Bruta es físico, obviamente, obviamente eh, bueno, mmm, ya veremos, ya veremos, no está mal, no está mal, podría ser mejor, desde luego Ok, pues con el equipo que tenemos, y visto lo visto, ojalá hubiera sido ese Bellsprout Shiny Hubiera sido mucho mejor ¿Qué te parece mi reclamo? No sé, hermano, tú me dirás, ¿eres un puto pájaro o qué pasa? A ver, ¿quién es usted, señor eh, Ornitolo? ornito no quería luchar, la verdad, he ido para allá, visto el objeto, grave error, un Pokémon. Vale, bien, un Pokémon es bien. Golduck, vale, te lo compro, Golduck, no es un gran, grandioso Pokémon. Tenemos a Tiziano Todopoderoso, que lo va a reventar en un momentico. A ver, ¿luchamos? Eh... Pues foco resplandor, ¿no? Es la, la, la misma idea Ahí está, foco resplandor Y está a nivel 44, eh Avalancha, ok No me debería quitar mucho, en efecto Estoy jugando con fuego, eh Esto de tener tan poca vida, no me gusta Voy a poner a Albi Albi tiene un poquito más de vida Metemos a Albi ¿Qué le ha quitado el foco resplandor? Ha sido poco eficaz, no me he fijado Uf, vaya vaya capitulitos que estamos haciendo últimamente eh. Bastante interesantes Espero que os esté gustando la edición No sé si estos os podré editar mucho Porque ya os digo, me voy de viaje y no tengo tiempo para editar Ya no tengo tiempo para grabar normalmente Imaginaos para editar y preparar los capítulos Terremoto, ahí está, ¿qué ha he hecho? Tornado, tornado Madre mía, me ha quitado bastante Terremoto no le afecta, es tipo volador La madre que me parió Chupavidas Es que... Tornado otra vez Claro, por razón me quita tanto el tornado Porque es por stab Ahí está ese chupavidas Me va a quitar muy poco Ah, vale A ver ¿Quién soporta bien este tornado? Yo creo que Yago aquí puede hacer un buen currele Vamos con Yago A ver, demolición y latigazo no son buenos ataques Eso desde luego Hoy no tengo a la gatita Que en los otros vídeos he enseñado a la gatita ¿Qué ha hecho? Vale, tornado Cuidado, eh a ver, le queda poca vida Yo creo que golpe bajo Que se ataque por Stab Ahí está Golpeando bajo Y es también neutro No, es no lo no he enterado A ver, está a bastantes niveles por encima eh, Golpe bajo un par de veces más Y debería morir Una más Ahí lo llevas Golduck Y Tornado Que no me mata No me mata Perfecto Golpe bajo Y Golduck, hermano Me has dado trabajo Me has dado trabajo Pero Al car... ¡Rer! Ahí está. Pues. Por un momento he pensado que se quedaba un PS. Eh. Por un momento me he acojonado. Ahí está. Perfecto. Combate complicado con un solo Pokémon. What the fuck. Ok. Pues sale. Salimos de aquí. Este Venomoth muy majete. Él. Pero no quiero combatir contra él. Tú quítate. Gírate. Ahí lo tenemos. Y llegamos por fin a Ciudad Fucsia. Aquí nos dan el Surf. Justo el tío este. Vamos a ir a por él lo primero. Porque aquí ya no va a haber combates ni nada por el estilo. Así que Podemos ¿What? ¿What? Ah, vale, me ha cojonado Digo, hay combate contra el rival o algo aquí No, menos mal, menos mal que no o la Kangaskhan, daría lo que fuese por capturar un Kangaskhan, la verdad Todo se ha dicho, mírale, Eevee, eh. todo feliz en la zona safari la, la, la zona safari, ¿sabes? Porque no hay ni siquiera zona safari Esto es el go park un Madre mía, el Tauros, compañero, relájate Relájate, un toro bravo aquí en medio del parque Esto es Pokémon, chicos Así funciona, Psyduck Psyduck Timmy, poderoso Timmy, claro que sí A ver, vamos a por el surf, muy bonito todo Sí, me ha gustado, Ibi. me ha gustado Pero yo quiero un surf, la verdad Ahí está, ole, sale un paseo que no sirve para nada Para absolutamente nada, pero bueno Hola, señor, me das el surf Gracias este Lapras tiene sus añitos, pero para mí sigue siendo la cosa más mona del mundo Los viajes, bla de... bla la, Lapras Sí, dime que sí, me lo enseña, sí, sí, sí, sí lo, claro que sí A ver, Eevee, aprende lo que sabe este puto Lapras <risa> Es de coña De acuerdo, no tuve inconveniente, presta atención Y ya está Dicho hecho, en un momento, Eevee sabe surfear Ojalá se pudiera aprender así, ¿no? En plan, Matrix, Pau. Y ya sabe surfear Perfecto Pues sale, vámonos ya me has dado el coñazo. Podemos ir a por el líder del gimnasio. Vamos primero a curar, obviamente. Y veremos. No creo que lleguemos, eh. Ya os digo, estamos a minuto ya 8 de vídeo. Hemos hecho un intento de captura de un. de un Bellsprout, que no era muy bueno el Bellsprout, pero bueno, era un Bellsprout, ¿vale? Era un Pokémoncillo así, sin más. Curamos, curamos. Y. Y empezamos con los súbditos. A ver, también quiero mirar ese Drowsy si puede aprender algún ataque medio interesante. Veneno, agua, no tengo nada de MTs. Puña nociva tengo, ¿no? Ahora lo vemos. A ver, ahí está, curado. Vamos a nuestra bolsita. Que la tenemos aquí. Y estuche de MTs. Vamos a ver. Señor Sandwich. Puedes aprender lanzarrocas, ¿vale? Tramparrocas lo puede aprender Yago. Absorber hueso merán ¿Sándwich qué es más? ¿Ataque especial, atacante especial o físico? Vamos a mirar porque si no, no sé qué enseñarle. ¿Sándwich, enséñame qué tienes? ¿Más físico o especial? Un poquito más especial, pero da lo mismo. El lanzaleteo hace que se aproveche más el atacante especial, desde luego. Vale, pues vamos a la bolsa. Volvemos al estuche de MTs. Y veamos... Foco Resplandor, no lo puede aprender, Terremoto sí lo puede aprender, de hecho lo puede aprender Lauti, Lauti es muy clave con Terremoto, se lo voy a enseñar porque es atacante físico 100%, así que claro que sí, le quitamos Puño Mareo yo creo, ¿no? a ver, Picotazo, bueno, Puño Mareo es 70 de potencia, Picotazo, Picotazo se puede ir al carrer, claro que sí, le enseñamos Terremoto, me gusta la verdad, me parece buen ataque, y se lo podemos enseñar a Sandwich también, pero yo que sé, vamos a seguir mirando. ¡Ah, que no tengo más! ¡Ah, que no tengo más! Vale. Pues no tengo nada de tipo especial, la verdad. Más que Foco Resplandor, que no lo puedo aprender absorber, que tampoco. Y ya está. Pues le voy a enseñar Terremoto. Porque es el mejor ataque que tenemos físico. Y le quitamos... ¿Qué tenía aquí? Tenía Atadura. Le quitamos Atadura. No, no está muy bien este sándwich. A ver si sube de nivel durante el gimnasio. Miedo me da el gimnasio. No quiero ir a por el líder porque no sé a qué nivel está. Y no hemos leveleado ni nada por el estilo. La verdad es que no tengo tiempo. Lo miraré para el siguiente capítulo de cara a ese combate. ¿no? Así que eh, vamos a ello. A ver, señor Koga. ¿Qué tienen tus fucking súbditos? Entramos. Y no tengo mucho miedo, al menos de momento. Tenemos un buen equipo. Es verdad que hemos tenido bajas. Pero el equipo que tenemos es bastante sólido. Sí es cierto que... Eh, nuestro Charizard puede morir de un terremoto Eso lo saben en Kuala Lumpur, ¿de acuerdo? Así que... ¿What? ¿Que tengo que capturar? Es una broma A ver... Eh, ¿Pokedex? ¿Esto es una broma? ¡Me han jodido el capítulo! 32 especies atrapadas No me lo puedo creer Que tengo que capturar Pokémon Ostras, pues tenemos que dejar este gimnasio Para el final porque no puedo atrapar... A ver, podría intentar evolucionar. Madre mía el jaleo que nos acaban de hacer aquí. Vale, no podemos hacer el gimnasio este. Pues, a ver, lo único que se me ocurre es... Ir a por el dojo. Vamos a hacer eso. Vamos a ir a por el dojo de... de, de... A ver qué tal están los niveles de ahí, ¿eh? Ojo, ojo, que podemos tener bastantes problemas. Vamos a hacer surca el surcacielos. Y nos vamos a por el dojo de Ciudad Azafrán, por hacer algo interesante en este capítulo, básicamente, porque eh, no me han dejado eh, poder luchar contra contra Koga y yo quería hacer unas cuantas peleas, así que vamos al dojo, ¿se puede entrar al dojo, no?, si no recuerdo mal sé que está aquí al norte de la ciudad y espero que no sea muy difícil porque se supone que esta ciudad es como los, lo último, ¿no? o sea, primero es Koga, luego Azafrán a ver, el, el dojo está aquí, si sí, al dojo sí podemos pasar al, al gimnasio no, ¿eh? Al gimnasio no, vale ¿Esto es combate doble? Creo que no También nos dan un Pokémon y eso pues ser interesante Bueno, voy a ir con Tiziano A ver, hola Si ¿Sí es combate doble Ahora lo veremos, hola ¡Eh, no puedes irrumpir así en nuestro doyo. Vale, no, no es combate doble, combates individuales Son unos cuantos combates, ¿eh? Bueno, no está mal, no está mal. Yo creo que podemos hacerlos en este capítulo y ver, y ver a qué nivel están, que también es interesante. A ver, Exorcista Hitoshi, un Pokémon Butterfree. Bueno, hacia, yo creo que este Pokémon no ha salido todavía en toda la serie Butterfree. Un gran Pokémon, la verdad. O sea, Butterfree se usa hasta en competitivo. Bueno, a ver, a día de hoy no. En eh, competitivo no se usa, pero tiene en, en, en Singles. Tiene, creo que creo que se usa, de hecho Está en alguna categoría interesante No sé, igual me lo estoy inventando porque la verdad es que yo no tengo ni idea De, de competitivo Foco resplandor para este Butterfree Y ahí está Porque tiene danza Teo, Tiene Rompe rompecoraza uh, Uy, rompecoraza no, hermano No te creas que me gusta rompecoraza Cuidado, eh Se bajan las defensas pero se sube todo lo demás Mucho, así que eh, Foco resplandor le mata Pero a ver qué me hace, vamos allá Rompecoraza... Vale, ya está Ya está Rompecoraza se baja además Más aún la, Las defensas Así que foco resplandor Si no lo falla Debería matarlo No lo falles, eh No lo falles, eh No lo falles No lo falla Y Butterfree Debilitado Perfecto Ok, combate sencillo Combate bastante sencillo eh, sí, Porque no ha he, no he hecho ningún ataque Es que la verdad es que la IA de este juego A veces No sé Se le peta la cabeza y, y se acabó ¿Ahora hay combate con el de la izquierda? Sí, combate automáticamente ¿Cuatro combates? No sé si me da tiempo No, cinco, cinco combates Voy a intentar hacer solo uno Poniéndome más a la derecha A ver si... a ver si podemos... De los súbditos, quiero decir, no del, no del principal Un Pokémon Blastoise ¿Mega Blastoise? Uf. ¡Uf! ¿Por qué poquito tú? Me imaginaba aquí al Mega Blastoise, pero... Charizardo contra eh, Blastoise Vamos a ver de quién eres capaz, compañero no sé qué tipo es... Eh, probablemente sea algo estúpido respecto a su tipo normal. Vamos con... No sé, voy a seguir con foco resplandor porque otra cosa es tontería. Ahí está. Ataque por está poderoso y le quita muy poco. Pantalla de humo. Vale, pues vamos a cambiar. ¿Qué tipo será este Blastoise? Es neutro. Vamos a... Hew aquí. Está bastante, está bastante por debajo del nivel que, que yo esperaba El ¿eh? nivel 35, esto está bien que lo hagamos ahora Porque si no, más adelante vamos a estar Extra leveleados A ver, Hugh, madre, es que si no, no, El Blastoise, pero tú has visto ese Blastoise? Es... Pero ese Blastoise En miniatura, ¿qué está pasando aquí? <ríe> esto parece Dynamax A ver, puño hielo, vamos a ver Qué, qué, qué tal este, este, ataqu este ataquito Ataquito que le quita poco también Impacto reno, vale Impacto es que me da igual Soy tipo planta, o sea Planta agua eh, Puya nociva. Vamos a ver. No le afecta. Es tipo acero. Es tipo acero. Pues si lo sé, saco a albi con terremoto. Pero bueno, tengo hidrobomba. Hidrobomba, ahí está. Se lo come nuestro. Nuestro Blastoise. Y le matará. No, no le mata. Otro más y le mata. no cuidado. Cuidado que esto me hace menos gracia que cualquier cosa. Presa. Presas bien, chicos. Presas bien. Golpe crítico, wow Sí, sí, sí, sigue, sigue, golpea, golpea, no te preocupes Te dejo a que des hasta 5 si quieres Hidropampu Hidropampu y ya estoy debilitado Ok Vamos a ver si vamos a por el líder porque quiero ver qué Pokémon nos pueden dar ¿De acuerdo? Ya que no he capturado más Pokémon y que necesito aumentar la Pokédex Pues a ver si nos dan un Pokémon interesante Tiziano, sube el 42, bien Titiano. Rayo solar Titiano, rayo solar A ver, es poderoso, pero... Uff, cola dragón Cola de dragón es cola de dragón, eh Nos puede salvar de alguna buena Rayo solar también No, es que rayo solar dos turnos, tío, no me interesa Es verdad que es especial, todo lo que tú quieras Pero tengo latigazo con Albi Paso, paso, Sandwich sube al 34? ¿Aprendes algo? No Como era de esperar, pero va a evolucionar seguramente, ¿no? Porque ya está a un nivel bastante alto. ¡Ahí está! Sandwich evolucionando! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Buena evolución. Eh, Himno es un Pokémon bastante más poderoso que Drowsy. Eso está claro. Y, y así puedo levelearle de cara al, a los próximos gimnasios. Nos Vendrá bastante guay. ¡Enhorabuena a tu Sandwich! <risa> ¡Tu sándwich ha evolucionado a Hypno! <risa> ¡Mola, mola! Mola mi Sandwich. Tipo... ¿Tipo qué? Tipo veneno a, agua. Igual. Ok, vale, voy a ver si, luchando aquí, evito el confrontamiento contra el de la izquierda, ¿vale? A ver si podemos evitarlo. ¿Tú qué me sacas, compitrueno? De momento, un Blastoise y un Butterfree. <risa> un buen gimnasio. Científico Hideki. ¿Un Pokémon también? Tentacruel, ok. Ok, ok, ok, Tentacruel está bien. Podría sacar Pokémon de los que supiera los tipos, ¿no? Para que esto no fuera tan difícil para mí. Pero bueno, venga, te lo compro el Tentacruel. Vamos con. Foco resplandor, como siempre. Estamos siete niveles por encima. Yo creo que podemos. Foquito resplandorito. Y. oh, es muy eficaz. Debe ser tipo hada o tipo hielo rayo. Vale. Soy tipo eléctrico, así que. Me da igual. Otro foquito resplandorito y tentacular debilitado. Por favor, que no haya combate contra el de la izquierda, por favor. Por favor. No quiero. A ver si tenemos suerte Ahí está 630 puntos de experiencia sube al 35 Grande Yago, eres un enorme Y Lauti al 34 Bien Lauti Algún día podríamos usar el Lauti De hecho en este gimnasio podríamos usar el Lauti Bueno, gimnasio, gimnasio Vale, no puedo evitar el combate Aunque me pega a la derecha Es Legolas Ok, pues nada Último combate creo, Último o penúltimo No sé si hay combate contra el tío ese Creo que sí Así que a ver si nos da tiempo también puedo, puede, puedo alargar un poco el capítulo, ¿eh? No pasa nada, no por pasarnos de 20 minutos Que ya, ya estáis acostumbrados a que me pase de 20 minutos, la verdad Persian Persianito Persian siempre me ha sonado a persiana, la verdad O sea, es como persiana Da igual, ya, ya tu, tu nombre no es épico, ¿vale? Solo por llamarte persiana Foco resplandor No matamos a ningún Pokémon de un golpe Aunque sea muy eficaz, lo cual me sorprende bastante Hablando del Rey de Roma Mofa Muy bien Tranquilo, tranquilo. Si sí, yo te voy a pegar una buena palicilla, Foco, Resplandor y ahora sí, Persian debilitado. Y podemos ir a por el líder. No matamos a ninguno de un golpe y es. Es una mierda, tío. Porque es ataque por estado O sea, deberíamos. Reventar. Y estamos 7 niveles por encima, que ya es más preocupante aún. Me dan Pokeballs, tío. ¿Para qué quiero yo Pokeballs? ¡Hola! ¡Kia! Soy el maestro Karateka. Y aquí yo soy el líder. ¿Quieres desafiarme? No tendré piedad. ¡Kia! Vamos a ello, chicos, combate interesante Espero que no tengas 6 Pokémon, por favor Porque como tengas 6 Pokémon, se me va el capítulo Pero que te cagas ¿Eh? ¿Tienes 6 Pokémon? Dime que no Un Pokémon, vale Ah, con Blastoise, Mega Blastoise Uf, ¿Qué pasa con Blastoise hoy? ¿Por qué por qué Blastoise dos veces? Pensaba que era Mega Blastoise, pero no Es Blastoiseito, normalito, nivel 39 Un poquito mejor esto Vamos con Maquinación Ahí está Vamos a hacer un par de maquinaciones Y yo creo que deberíamos matarle fácilmente Era tipo acero, creo, ¿no? Creo Surf Cuidado Esto ya me hace menos gracia el surf, ¿eh? El surf me ha... Vale Vale, vale bien, bien, bien. Podía ser peor Foco resplandor A ver cuánto te quita ahora Es que me suena que... Era poco eficaz antes, ¿verdad? Sí, era poco eficaz Vale, otro foco resplandor Cuidado, es que... Igual me mata, ¿eh? Surf 63 no me quita ni la mitad Vale, pues maquinación Ahí está Y ahora otro foco resplandor, ya debería matarlo, ¿no? A ver, le ha quitado hasta aquí A ver, no sale la vida Hazme surf, gracias Vale, le ha quitado Hasta aquí, sí, sí, sí sí, sí esto, esto ya, otro foco resplandor Y lo siento Blastoise, hermano ¡Usted se puede ir al carrer! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Combates! Sencillo... Ya va a ser Mega Blastes y no iba a ser tan sencillo, ya os lo digo ¡Nice! ¡Nice! Muy bien, vale, pues eh, Pokémon que nos dan para finalizar el episodio Pues sí, he perdido Pero te suplico que no te lleves nuestro emblema como trofeo No, tranquilo Que no os voy a robar, ¿sabes? A cambio te entregaré uno de mis valiosos y poderosos Pokémon de tipo lucha Vale, no creo que sea Hitmonlee y Hidmonchan, ¿de acuerdo? O sea, aquí... Elijas el que elijas, no creo que sea ninguno de los dos Por si acaso es uno de los dos, que no lo creo Vamos a elegir a Hitmonchan, que me parece bastante más top A mí me gusta mucho más Chan. ¿Quieres llevarte a Hitmonchan y a resistar puñetazos devastadores? Sí, sí, me gusta Te he entregado un Hitmonchan, que yo creo que no va a ser un Hitmonchan Veremos a ver, veremos ¿Un Abra, en serio? ¿Un fucking Abra que no es Shiny? Tío, ya tuvimos un Abra ya tuvimos un Abra y encima no Shiny. A ver, eh, perfecto porque aunque muriese Abra... Eh, a ver, es Abra. No sé qué pensar, la verdad, de Abra. No sé qué pensar. Nivel 30. Un Abra, tío. ¡Ah! Paralizador, respiro, fuerza bruta y rugido. Siniestro eléctrico. No está mal, pero... Uf, uf. No sé si quedármelo porque ya tuvimos uno... No sé, no sé, igual nos lo quedamos y, y ya está Sí, ¿no? Supongo que sí Nos lo han regalado, ya no podemos hacer mucho más Pues nada, chicos, lo dejamos por aquí Espero que os haya encantado este pedazo de episodio eh, La verdad, ni un Shiny, qué decepción Esperaba que al menos uno de estos fuera Shiny Pero bueno, es lo que hay Así que nada más chicos, nos vemos en el próximo <coughs> episodio Y nada, apretad ese botón de like como si lo no hubiera mañana Y nos vemos, chao, chao